¿Qué consiste o, o cuáles serían las nuevas tendencias de las arquitecturas de las páginas web? Bien, el diseño en cuanto al, a, a lo que pueda llamarse e-commerce o este, la nueva estructura que requieren los usuarios. Bien, bueno, en general todo va tendiendo a eh, todo lo que sea mobile, o sea, que ya la, la diferencia entre un sitio de escritorio, como se decía antes, y lo mobile tiende a ser lo mismo. Eh, por eso existen un sitio responsivo que se adapta a todo tipo de pantallas. Eh, y bueno, es como que se van borrando las fronteras entre lo que es una app, una app móvil y un sitio web. En cuestión de usabilidad, ¿cuál es la diferencia más sustancial entre lo que es una página web y una aplicación? En una aplicación eh, se tiende a que el usuario no pierda tiempo eh, a entrar o hacer ninguna acción eh, y se hace mucho foco en la velocidad de carga de la aplicación o de un sitio responsivo que funciona como una aplicación móvil eh, para el usuario que no entiende. Eh, un poco lo más importante es eso, es que cargue rápido eh, y que sea simple de usar y que nada te lleve más de uno o dos pasos eh, en una aplicación. Alguna acción no te puede llevar más de dos pasos porque ya complica la experiencia del usuario. ¿Y eso es solamente para el tema de la venta del e-commerce o no? No, en cualquier tipo de sitio, rubro, eh, industria eh, se recomienda claro. que, que se dé mucho foco en la usabilidad. Eh, para no perder visitantes. Ya hoy por el usuario es como muy ansioso, al primer obstáculo que se encuentra, abandona. Lo mismo si el sitio tarda mucho en cargar. Si hoy se usa mucho el concepto de aplicación progresiva, que es básicamente una web, que vos te la puedes bajar, te instala un icono en el celular. Eh, parece una aplicación, pero es una web. Pero no tenés que instalarla desde el market como cualquier otra aplicación lo cual hace que no te ocupe espacio en el, en el disco del celular, tiene muchas ventajas, digamos que, que está bueno. ¿Y con esta tendencia pueden llegar a desaparecer las páginas web o, o no? Son do, con dos cosas completamente distintas. Lo que ha reducido mucho esto es el tema de las aplicaciones. Hoy por hoy, hace unos años hubo un boom donde todo el mundo sacaba una aplicación, eh, pero hoy por hoy en el mercado, digamos, eh, si la aplicación no agrega un valor a tu negocio es muy difícil que la gente la instale, este, sobre todo en Argentina o en Latinoamérica que tenemos un mercado de celulares de gama media para abajo eh, que te restringe, viste el espacio en como un montón de cosas que hace que eh, si la aplicación no agrega algo de valor es difícil que el usuario se la instale hoy por hoy. Por eso aparecen esta especie de webs, aplicaciones híbridas que, que vienen a solucionar un poco ese problema. Digamos. Sí. Bueno. Pero sí esa es la clave, digamos, que, que la aplicación agregue algo a la experiencia web. Hoy se hace mucho foco en el contenido, digamos, sigue siendo el rey como se decía antes. Eh, lo mismo, si vos no tenés un contenido de calidad que aporte algo a, a, al usuario, eh, incluso mismo Google eh, desindexa o manda muy para atrás a los sitios que eh, son solo de publicidad o tienen solo el fin de comercializar algo y ya, le sigue dando mucha prioridad a los, a los sitios con mucho contenido o contenido de calidad. Eh, así que me parece que todavía sigue siendo el, el, el, el, lo primero que hay que ver en el momento de armar una web. Eh, y bueno, también hoy por hoy, con esto de, de que todos los sitios se pueden entrar desde, desde dispositivos móviles, hay que darle mucha importancia a la velocidad, a que no haya fotos súper pesadas. Lo que a mí me interesa saber más que nada es cuáles serían los usos que por lo menos se está dando ahora o, o los usos realmente apropiados para la realidad ampliada. Eh, bueno, en cuanto al tema de la realidad aumentada está muy, muy de moda eh, gracias al Pokémon GO eh, las empresas las están usando mucho para reemplazar básicamente todo lo que es la señalética, eh, los carteles, cuando vas a una empresa hay edificios que, que están construyendo un montón de reglas de sustentabilidad y hace que tengan que reducir el uso de plásticos entonces muchas empresas usan la realidad aumentada para guiarte en su espacio físico como si fueran carteles comunes pero usas la app para decir, bueno, tengo que ir a tal oficina y te lleva a través de una ayuda visual, eh, te comunica a donde tengas que ir. Que eso es un uso muy eh, interesante de la radio aumentada. Sí. Ahí se da en algunos aeropuertos, o sea, tienen lo mismo. Claro. Para decir, bueno, tienes que ir a tal puerta a tomar el avión, la app te indica y reducen el uso de plásticos y cosas y materiales eh, a través de la, de la aplicación.